El estilo es, sin duda, una de las partes más importantes de la escritura de un poema. Digamos que es esa característica que reúne todas las demás. Habréis oído decir muchas veces, me gusta el estilo de tal poeta o me gusta tu estilo. Pero, ¿exactamente a qué nos referimos cuando decimos estilo? Pues veréis, estilo es ni más ni menos que la voz exclusiva, personal, que tiene un poeta o que tiene una poeta. El estilo es toda aquella suma de factores que hace que la voz de esa persona suene completamente diferente a todas las demás. De hecho, a veces nos encontramos con poemas que son buenos, pero no les prestamos demasiada atención o no nos sorprenden porque se parecen demasiado al estilo de alguien más. Es decir, si copiamos el estilo de otra persona, es posible que hagamos una poesía perfecta desde el punto de vista del oficio, de la estructura, del ritmo, de la selección léxica, de la construcción en general, pero sonará manido, sonará escuchado. Porque lo más importante en un poeta es tener voz propia. Tener voz propia es algo que no es tan sencillo, evidentemente, si lo fuera no habría ningún problema y no habría ningún poeta que no la tuviera y sin embargo en realidad hay legiones de poetas miméticos que escriben como no sé quién también tenéis que tener en cuenta que los estilos además de ser personales también a veces son generacionales o son históricos de manera que en tal siglo se escribía de una manera en tal otro se escribía de otra pero dentro de ese esa misma forma de escribir que se da en un mismo momento del tiempo, las personas que escriben poemas se diferencian unas de otras con respecto a su estilo. No podemos decir que Quevedo y Góngora, por decir eh, un ejemplo de dos poetas coetáneos y que además rivalizaban, tuviesen el mismo estilo. Cada uno tenía un estilo propio. Digamos que en el estilo, que es esa manera completamente exclusiva, o al menos que se parece muy poco a la de otras personas, de narrar un suceso, de expresar una sensación o de conformar una imagen, eh, es donde se ve mmm, la valía o las tablas de un poeta. Pero el estilo es una suma de factores, el estilo tiene que ver con cosas de las que ya hemos hablado, por ejemplo, el tema, por ejemplo, el tono, y con otras, como el ritmo, como, como el uso de las metáforas, etc. ¿Por qué va a estar mmm, nuestro estilo delimitado? Pues, seguramente, por nuestra personalidad. Al fin y al cabo, nosotros tenemos una manera de mirar el mundo que va a ser casi imposible y, desde luego, muy poco deseable que no trascienda en nuestra poesía. Es decir, que nuestra personalidad y nuestra manera de interpretar la vida va a verse reflejada. Y eso conforma una parte de nuestro estilo. También los temas que elijamos, qué es lo que nos interesa, lo que nos interesa transmitir, lo que nosotros deseamos en un momento dado, tiene que ver con el estilo. Sin embargo, esto no es solamente más que un factor porque hay poetas que de pronto eh, cultivan una temática amorosa y otras veces una temática social y es la misma persona y, sin embargo, en ambas facetas temáticas de su personalidad creativa se sigue viendo el mismo estilo. Eso es lo que hace que mm, un poema de mm, Sor Juana o de Octavio Paz o, o, o de Alejandra Pizarnik, sea un poema de Sor Juana, Octavio Paz, Alejandra Pizarnik o Lorca. Hablen de lo que hablen, en el momento de su vida que hablen, hay algo que hace que esa persona esté detrás. Obviamente, para el estilo hay algo fundamental que no es difícil adivinar, que es la sinceridad. Tenemos que huir en tanto en cuanto podamos, porque todos somos influenciables y todos somos hijos de nuestro tiempo, pero al máximo que podamos debemos huir de la imitación. Una cosa es que tengamos en nuestro acervo personal toda la poesía que se ha escrito y que hemos leído y que ello nos influencie de una manera involuntaria a la forma de, en el momento de escribir. Y otra cosa muy distinta es que Inconsciente o conscientemente tratemos de copiar o de imitar el estilo de un poeta o una poeta determinada. Siempre se ha dicho que, por ejemplo, Federico García Lorca, que es un poeta poderoso donde los haya, fagocita a sus propios imitadores porque tiene tal fuerza y tal intensidad su estilo que es casi imposible intentar imitarlo sin verse chamuscado por su fuerza. Hay otros poetas que a lo mejor son más fáciles de imitar sin caer en lo burdo, y en lo claramente epigonal. Sin embargo, no deja de ser una mera imitación. Es decir, la única persona en el mundo que no está repetida eres tú. Con lo cual, dentro, en la medida de lo posible, uno debe dejar fluir su voz interior y no verse en demasiado condicionado por las modas. Hay que tener en cuenta que la poesía no se escribe exactamente para los coetáneos, sino para los que vengan después. Esto no quiere decir que nuestra poesía vaya a trascender, que más quisiéramos, eso lo dirá el Tiempo, que es el único antólogo posible. Pero sí es verdad que quienes juzgan normalmente la calidad de la obra poética de una persona son eh, otras personas pertenecientes a generaciones posteriores. Ha ocurrido en muchas ocasiones, y hemos hablado antes de Góngora, eh, que poetas de una gran calidad se han visto por mil circunstancias menospreciados o excluidos del canon en un momento concreto y, sin embargo, llegan otras generaciones y consideran de nuevo y vuelven a eh, resucitar esa figura para, para el canon del momento. Esto quiere decir que, aunque los gustos temporales y las modas cambien, el estilo no se debería ver influenciado por ellos. Con esto tampoco estoy diciendo que haya que escribir sonetos garcilasianos si uno no lo desea, pero desde luego tampoco tratar de imitar las últimas modas en poesía cuando eso no es nuestra personalidad real. Así que en esto y en todo, en poesía, el dictado interior suele ser el mejor consejo. Bien, es verdad que para seguir el dictado interior uno tiene que tener la suficiente valentía como para escucharse. Hay quien dice que lo más duro de escribir poesía es tener que mirarse en el espejo de verdad. Una de las características básicas de la poesía es que es incompatible con el autoengaño. Así que quien ha decidido ser poeta, como lo sois vosotros que, que me escucháis, tenéis que arrostrar esa falta de cobardía, esa, ese coraje, obligatoriamente, para analizaros, para miraros a los ojos, para saber lo que lleváis dentro y para delimitar vuestras, vuestras propias eh, ilusiones, vuestros propios impulsos en contra de los, los que son colectivos. Es decir, el poeta está inserto en el colectivo, como ser humano que es, pero también dentro de ese colectivo rescata lo que le es intrínseco y lo que le es personal. Fijaos, estaba hablando de Góngora, y no lo estaba haciendo por hacerlo. Os quiero compartir un poema hablando de estilo que no tiene el mismo estilo de otros poemas que he escrito, pero que, sin embargo, mmm, sí que tiene mucho que ver. Se llama Canción de la trinchera y es una revisitación, por hablar en términos eh, anglosajones, de un tema que que es un clásico en la tradición poética en español, que es ese déjame en paz, amor tirano, déjame en paz, de Góngora. Es decir, vamos a hablar de lo duro que nos cuesta a veces, lo duro que nos resulta enamorarnos, lo caro que nos cuesta a veces dejarnos llevar por nuestras propias pasiones, el precio que uno tiene que pagar. Estos son asuntos inmortales e imperecederos, los ha sentido todo el mundo, y lo seguirá sintiendo cuando nosotros no estemos pero nosotros tenemos que transmitirlo a nuestra manera aunque en un momento dado deseemos hacer un guiño a nuestros clásicos que son maestros como en este caso eh, Góngora entonces fijaos se trata de adoptar un estilo a medio camino entre el siglo de oro y la época actual porque nosotros no somos ciudadanos del siglo de oro, hemos nacido en el siglo XX, estamos en el siglo XXI, cada vez va a haber más poetas que ya directamente hayan nacido en el siglo XXI, y hablamos el lenguaje de nuestro tiempo, pero se puede hacer un guiño dentro de nuestro estilo propio a los estilos que nos legan nuestros antepasados, y el poema empieza así, señor amor, Dueño del cielo y de la tierra, tú que puedes batirnos a tu antojo, tú que te enseñoreas sobre todo lo vivo entretejiendo un atlas de destinos cruzados, tú que puedes auparte a tu albedrío y clavar tu aguijón sobre cualquier entraña. ¿Por qué vuelves a mí? ¡Qué vil capricho! ¿Por qué me arrojas de nuevo tu jauría? Como veis, en este caso el estilo está modificado por unas una cierta selección léxica y una cierta reiteración de las preguntas que arrojan un tono levemente arcaizante sobre el poema. Esto sirve de guiño a Luis de Góngora y también sirve de recordatorio de que todo lo pasado sigue siendo actual. Es decir, todos los temas que interesaron a nuestros antepasados nos van a interesar a nosotros. Una, esa es una de las magias de la de una de las muchas magias que tiene la poesía, no es una crónica y, por lo tanto, sigue siendo actual, aunque pase mucho tiempo. Y fijaos cómo, por ejemplo, este otro poema tiene el mismo estilo, a pesar de que es absolutamente distinto, porque es eh, un poema completamente actual, que no hace ningún guiño a, a ningún poema previo y que mmm, de esa manera reflejaría un espíritu contrario y sin embargo mantiene el mismo estilo. Eh, es un poco una crítica satírica eh, y de alguna forma juerguista o bromista sobre la manera que tenemos ahora de parecer muy, muy zen, muy muy tranquilos, muy, muy orientalistas, sin salir del consumismo capitalista que nos tiene invadidos. Entonces, eh, hablo de cómo una Navidad, en vez de comprar regalos, los hice yo artesanalmente, y entonces concluyo. Qué triste desengaño, esta iniciativa distó mucho de hallar el éxito esperado. Se siguieron prendiendo 20 velas a Dios y 18 al diablo no conseguí sino un escaldamiento, desde entonces los mismos que predican una existencia zen me acusan de tacaño". Como veis, el estilo no depende del tema, no depende del guiño temporal que queramos hacer a los antiguos autores o la falta absoluta de tradición concreta en ese poema, la tradición está siempre presente, pero me refiero cita concreta en el poema, sino que depende de la manera que uno tiene de abordar cualquier temática del mundo y, por lo tanto, va a englobar toda la multiplicidad de factores que diseñan nuestra personalidad.